hola a todos bienvenidos al canal bienvenidos a world thunder esta vez dominación desierto de sinai tres zonas por conquistar este es un escenario que me gusta también bastante es un escenario que se me, no se me suele dar mal y vamos a salir con un DR de 9.7 tanques rusos ya estamos empezando poco a poco a empezar a fulear los tanques ya de los rangos más altos ya hacía tiempo que me había atascado bastante en ver de 6 y de 7 van saliendo nuevas adquisiciones que no quiero perder como el 2 de 3 m pero tampoco quiero dejar de lado a los tanques ya de, de top tier ya a partir de 9-10 vamos a arrancar T-72 sin ahí, partimos desde la zona aquí de la derecha, zona norte, y venga, vamos, poco a poco. Vamos a ir, eh, como siempre hago, de, al salir de esta parte, a no ser que vaya con un tanque rápido, que no es el caso, y este T-72, pues está mm, muy poco fuleado, prácticamente muy pocas modificaciones, y no es el mejor momento para, por ejemplo, salir rápidamente a por A. Venga. Aún así lleva pocas modificaciones, prácticamente ninguna de urgas y de motor Y le cuesta un poquillo subir la cuesta Poco a poco Este tanque va subiendo, venga vamos Vamos a ir rápidamente como suelo Venga están tomando C Como suelo hacer rápidamente eh, lo más rápido que pueda En este caso con este pobre Que por ahora no da para más Ya poco a poco irá rindiendo mejor a intentar eh, subirnos por esta parte de aquí a intentar defender la zona c y después si puede ser tomarla o incluso avanzar hacia el respawn y frenar la la embestida venga ya empieza la cosa a ponerse interesante venga vamos 790 ahí avanzando este compañero otro se mete aquí a la derecha y venga poco a poco eh, a ojo con ese alto ahí a la izquierda, los tanques más rápidos incluso suelen posicionarse en ese lugar, así que rápidamente me pego aquí, entre estas roquitas e intento pasar por aquí pero bueno, vamos a rezar eh, no tropecemos, vamos a rezar de que por ahora, por aquí no aparezca nadie venga, esa distancia, un cuadrante son 350 metros venga, parece que vamos varios compañeros avanzando Venga, están ahí tomándose, se están haciendo con ella y aquí mis dos compañeros, venga, disparos. Venga, a ver qué nos encontramos por aquí. A ver, a ver. A ver. Venga, a ver. algo dispara, es la hierquita, venga. A ver, venga, vamos a ver, 700 metros hacia, hacia esa roca y no perdamos detalle va mi compañero volado, eh, pues tenemos alguien ahí, ahí, un tanque medio, quién es, qué, quién es el tío como dispara, va vale, medio ametralladora venga vamos a ver quién es el pollo, a ver, a ver, a ver madre mía, ¿Cómo hace pupita venga aguanta tío venga vamos a por él, venga, está saliendo, venga, ahora vamos rápido ahí, perfecto, el leopard venga, carga hueca, estupendo elo, elo, escucho algún hilo por ahí, helicópteros al rollo, venga, ¿eh? ¿qué me da? ¡Ah! ¡ay! lo tenía justo ahí saliendo por la izquierda. Venga, el primero que subí encima es un tanque rápido. ¡Buah! Venga, salimos con el T-62A. ¡Ah! Esto ya se está poniendo un poco feo. Y este. Este sí está fuleado. Venga, este sí está fuleado. Venga, proyectiles de flecha o de aguja, como digo yo que son prácticamente aquí los más efectivos para este tipo ya de BRS. Y venga, por el propulsor H, venga, nos da un pequeño empujón y podemos ir acelerando y rápidamente subir la cuesta. Este pobrecillo no es mal tanque, es bastante bajo, poco blindaje, pero bueno, ya en estos BRS ya sabéis que los tanques no tienen excesivo blindaje, pero el blindaje inclinado o incluso ya en... Otros ya de nivel más alto llevan pues, blindaje reactivo, que ese también es muy bueno. bueno a ver. es 7 aproximadamente, donde ese pavo me mató. El M128. 1128. Venga, avanzando. Ahí se ve un tanque medio. Esa marca. Venga, vamos, sube. Pues la verdad es que esta cuesta tampoco para estar totalmente fuleado. Eh, ¿Qué es eso? Mi compañero dispara, quién es, quién es, quién es Venga, date prisa, vamos Venga, está reparando Ya tenemos a alguien ahí que nos acaba de frenar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, el colega de antes venga, venga Venga, venga, venga, venga Bien Estupendo, ojo por ojo Mi amiguete, el de antes, me estaba esperando que yo llegara Venga, mi compañero, ahí está aquí Ahí, perfecto, venga, una ayuda rápida de reparación Y terminas Venga, aquí el amiguete Que nos mató antes, pues nada No, no hemos, hemos podido vengarnos <risa> Ojo por ojo Venga, yo voy a asomarme ya Hacia la zona de B Por aquí, por esta parte Vamos a ver qué nos encontramos Va ese ruido me es muy familiar. Ese es el ruido tan particular. ¡Uf! ¿Qué es eso? ¡Uf! Un avión y una bomba. Eso ha pasado cerca. Pues eso sonaba Abrams. Venga, ese... ¿Qué? ¿qué es eso? El helicóptero. A ver, a ver, a ver, por dónde está el tío, por dónde está. ¡Ah, Como me funde. Ve, ahí está. Ahí está el tío, venga, vamos a por él, venga, venga, venga, venga, venga, párate bonito, quieto, quieto, quieto, venga, un poco más arriba Vengo, bien, estupendo Los celos aquí en eh, estos br son muy, muy, pero que muy letales Así que cuando logro batir alguno ya me doy por satisfecho Es un auténtico peligro los celos bueno, los aviones también son rapidísimos, no los ves venir. Y los celos muchas veces se posicionan. Venga, da ¿eh? Ah, por ahí suena. Otra vez vuelvo a oír ese Abrams. Vaya, ese avión ha caído por ahí. Venga, pues el compañero este no puede estar muy lejos. Aquí tenemos a un tanque. Venga, se cayó. Ah, tanque medio. Bueno, me toca a mí. A ver el pollo. A ver por dónde da la cara. Venga, tío, ¿dónde estás? como suena, que particular ruido tiene el silbido de la... Eh, ahí está está ahí, venga, marca, marca, marca venga, no hay nadie, estupendo, me la tengo que comer yo no hay nadie, es que prácticamente no hay nadie qué desastre de partida venga, quedamos tres aquí en el ajo, dos anti... tres anti... Ah, uno gallo anti-airos ahí en el respawn y como digo, esto tiene ya muy mala pinta esa barra azul bajando, venga, la artillería que, que le tiro ahí, a este, venga, y por detrás también Ahora, tanque medio por detrás, ligero por detrás y el Abrams por delante, estupendo Venga, alguno más, venga, aquí más vendido que nada Venga, este tío por donde está, vamos, vamos, vamos, vamos, ah, se ha ido, se ha ido, se ha ido Pero está por aquí, es rapidísimo el Abrams Es un tanque muy rápido yo soy muy lento Puede ser que me haya flanqueado Que haya dado la vuelta Va, Estoy vendido Venga, listo Capturando la zona A La zona B también está capturada Y la zona C Pues casi que la van a conquistar En cuanto puedan Y yo aquí Solito Bien Bien Aquí ya Esta es para mí Esta, ¿verdad? como yo solo Venga, vamos, a ver, a ver, a ver, Ahí está el colega, vamos, venga Ay, es muy lento, tío T-64 Va, ah, me ha pillado justo Que tenía que subir la depresión Ah, me tenía que haber quedado en el sitio ah. Pues nada Venga, este hay que fulearlo El T-72A Esto está perdido, queda un antiaéreo Y yo Venga, yo salgo ya desde el otro sitio Venga ...que te maten a ti en ese lado y a mí me matarán por este. ¡Desastre! Venga, este pobre... ...venga, algún pequeño rodaje le podremos hacer. Venga, vamos a ir para aquella parte... ...a ver si podemos ver a alguien en B. Ese antiario dispara. Y yo aquí. Venga, sea esta partida... ...ah, venga. Mientras podamos salir y saldremos. Venga, por ahí arriba. Por ahí arriba, ahí a lo lejos... Es por donde se abran me limpió. Pues estarán por ahí. Venga, avión, avión, avión. ¡Ah! Uf. ¡Ah! Voy a durar. No voy a durar nada. Venga, primera pasada del avión. Estará al caer la segunda pasada. ¡Ah! Qué desastre. Venga, esto es cuestión de. Venga, ahí tengo aún. Hay varios aviones, compañeros. Ahí es que no sé, estarán grabando lo que yo hago. No sé qué estarán haciendo. Ahí. Venga. Ah. Venga, un disparo por ahí. Venga, esto es un desastre. Venga, una marca por allí. Venga. Nada. Ah, listo, fuera, se acabó. Venga, esto es un elo. link Nada, misilazo. Lugar el equipo, el primero. Dos objetivos terrestres destruidos. <ríe> y tres muertes. Bueno, y eh, un objetivo aéreo destruido, es verdad. Dos terrestres y uno aéreo. El elo, ¿eh? no lo había recordado. Bueno, misión fallida me quedé otra vez solo, como otras veces me sucede en Polonia pues nada, vamos a ver el resultado aquí aprovechando para folear poquito a poco venga, es primero el equipo, como hemos comentado antes 10.783, 84% de actividad tres impactos y nada, pues lo dicho, dos objetivos terrestres destruidos y un elo esto ha sido todo en Sinai, no me ha ido, no me ha ido tan mal para incluso haber perdido. Bueno, por lo menos vamos avanzando en la investigación de los del T-72 y del T-72, sí, de los, -72, los dos que he manejado. Bueno, pues nada, acordaros abajo la caja de descripción, enlaces, cuadrón, ibis, Discord, Instagram, Facebook y el canal de nuestro amigo Draconianus en Twitch. Esto ha sido todo en Sinai y nos vemos en un próximo. Chao.